playas favoritas de Almería, la playa de los muertos. Esta playa no es una playa de fácil acceso, eh, pero tenéis a disposición eh, un parking donde pagaréis unos 4 euros por dejar un, un coche. Hay varias tarifas diferentes según el vehículo que traigas y luego para llegar a, a la playa de los muertos tendréis que hacer una pequeña caminata de unos 15 minutos, 20 minutos con dificultad media. Eh, pero vamos... Si está acostumbrado a andar y hacer sendaismo no tendría ningún problema. Una de las cosas que hacen que esta playa sea de mis favoritas es su agua cristalina, que sinceramente parece que no está en, en Almería, parece que estamos en eh, Caribe. punto del vídeo, supongo que todos os estáis preguntando por qué esta playa se llama eh, la Playa de los Muertos y es porque aquí en este municipio de Carboneras, en esta playa concretamente cuando había algún naufragio solían aparecer los cadáveres aquí, así que el nombre es un poco gore, pero es por eso simplemente porque aquí solían aparecer cadáveres de naufragios y demás, y de ahí el nombre de la Playa de los Muertos que hoy en día es una playa súper turística eh, completa de gente, tiene muchas ventajas que es su agua clara, espaciosa eh, Puedes hacer snorkel Y se está, de, se está en la gloria. No hay arena, es piedra eh, Por lo tanto no te molesta Y inconvenientes eh, La lejanía que tiene Y bueno, tienes que pagar parque Que en otras planes de Almería no, no, no es el caso Así que nada, ya con el vídeo de hoy eh, Es todo Si os ha gustado, dejar un like, compartirlo Y... Acordaos que tengo otro canal de entomología Que se llama Entomopatía con Jairo Que os lo dejaré por aquí Así que nada chicos, un besito y a disfrutar Yo Seguiré disfrutando el veranito Que ya queda poco